Bueno, hola, hola, hola, hola gente, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora lo estés escuchando este video. Yo soy Marcelo Cheiro Díaz, eh, hago este canal que es un canal ecléctico, pero, o sea, que encontrás de todo, pero que principalmente encontrás astrología política, que es lo que más me gusta hacer. Y, y bueno, en este caso le toca... Un año muy político a Estados Unidos. Y Estados Unidos, nos guste, no nos guste, nos guste más o menos, es un referente en el mundo porque es la gran potencia mundial, es la gran potencia militar, económica en el mundo, es eh, el que maneja el comercio en el mundo. Bueno, eh, entonces... Eh, es muy importante qué va a pasar para el resto de los países, y sobre todo para nosotros para Latinoamérica qué va a pasar en Estados Unidos entonces, ya vamos para la carta natal de Estados Unidos la de eh, Joe en Sinastría con Joe Biden y con perdón si mi pronunciación de los eh, nombres y apellidos en inglés y la de Bernie Sanders eh, yo no sé inglés, así que todo me cuesta mucho <ríe> los nombres y apellidos. Eh, les pido antes, eh, por favor, suscríbanse a mi canal, que a ustedes les sale gratis, no les cuesta nada, y le dan clic a la campanita, y le ponen cuando le dan clic a la campanita, le ponen en todos, y cada vez que yo subo un nuevo video, les va a aparecer... Eh, les va a decir youtube eh, les va a enviar una notificación de que yo subí un nuevo video y así están al tanto de todo lo que estamos haciendo juntos también si les gusta el video que le den like y si me dejan un comentario ya es el sumus eh, les pido por favor dejen comentarios eh... bien esta es la carta natal de Estados Unidos. Eh, dice que Estados Unidos nació el 4 de julio de 1776 a las 17.10 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Entonces, eh, Estados Unidos tiene Sol en cáncer y eh, Ascendente en Sagitario. Eh, no voy a explicar demasiado, ya lo hice en otros videos, eh, en la carta natal de Estados Unidos, así que no voy a entrar en explicar demasiado porque no quiero tampoco aburrirlos. Ustedes concretamente lo que quieren saber es las primarias en Estados Unidos, ¿quién las gana? ¿Joe Biden o eh, Bernie Sanders? Eh, desde ya les digo, las gana. ¿Sí? Si quieren, ya pueden irse del video, las gana Bernie Sanders. Gana las primarias eh, demócratas en Estados Unidos. Después que eh, realmente se oficialice esto, haremos eh, respecto al día de la elección, quién gana, si Trump o Sanders, la presidencia. Pero por el momento las primarias demócratas no las gana Joe Biden, creo que se dice. Las gana Bernie Sanders. Así que ahora sí les voy a explicar acá en la carta natal de Estados Unidos por qué digo que la gana Bernie Sanders. ¿sí? Eh, perdón, me equivoqué. Acá, la sinastría. Acá tenemos... La carta natal adentro de Estados Unidos y la carta natal aquí afuera de Joe Biden. Joe Biden tiene eh, el sol en escorpio, ¿sí? dentro de la casa 12 de Estados Unidos. Eso a mí me dice que él no puede llegar a presidente. Pero no solo eso, sino que está, el sol de Biden está dentro de su propia casa 12. Y el ascendente de él está dentro de la casa 12 de Estados Unidos, que es lo karmático, lo oculto, lo... ¿Sí? O sea, a mí me habla de que eh, él pierde estas primarias demócratas. Eh, este sol es su propio enemigo oculto. O sea, él tiene enemigos ocultos, Joe Biden, y es él mismo. Él va a hacer todo lo posible para boicotearse esta elección que en este momento hoy lunes 9 de marzo de 2020 eh, van cabezando las primarias sin embargo él las pierde ¿quién las gana? bueno las gana Bernie Sanders ¿por qué? en primer lugar porque Bernie Sanders el sol de él está en su casa 10 lo cual le indica me indica a mí que él nació para eh, para ser presidente él nació para brillar profesionalmente en lo que hace pero además el medio cielo que es el, el medio cielo de él está dentro de la casa 9 de Estados Unidos. viene a cambiar la filosofía de vida en eeuu viene a hacer un cambio profundo y llega y lo hace porque digo que llega y lo hace porque el ascendente de eeuu está dentro de la casa 1 de joe de bernie sanders él llega y lo hace ¿sí? Eh, Nada, amigos, esto quería decirles, esto quería dejarlos antes de mañana, eh, que hay una nueva, si bien el Super Martes fue el martes pasado, eh, mañana hay un, eh, unas nuevas elecciones en distintos distritos, y entonces <coughs> yo quería que esto decirlo antes de mañana, porque después me van a decir, ah, qué fácil, ¿no? Estaba... Eh, entonces, antes del 10 de marzo, decir esto. El próximo candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata es Bernie Sanders. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por haber estado ahí. Gracias por escuchar el video. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más eh, astrología política, que es lo que a mí más me gusta y es por lo que vos eh, generalmente escuchás este canal. Chao, hasta la próxima.